Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar el video que estamos mencionando en la miniatura del canal eh, Quiero anunciar que hemos acabado con las letras para el sorteo de mayo Recuerden que es por aniversario de mi canal Aparte de mi cumpleaños, me gusta regalarles algo, aunque debería ser al revés, pero bueno <ríe> eh, Les voy a regalar este, ya saben que es un pase de batalla eh, las letras van a formar nombres de un Digimon. Ok, todas las letras de los videos que aparezcan en febrero forman un nombre de un Digimon. Todas las letras que formen eh, que aparezcan en los videos de marzo forman otro Digimon. Otro nombre de Digimon. Y todas las letras que aparezcan en el mes de abril y este video van a formar otro Digimon. Ok, son tres Digimon. Por cada Digimon que logren acertar van a poder. Eh, van a ganar una participación para este sorteo otra cosa muy importante es que no se les olvide que me tienen que enviar los tres nombres de los Digimons a mi página a mi página de Facebook oficial, estará el link en la descripción vale, y yo les diré quienes acierten los tres nombres y quienes no recuerden que también hay un excel en la descripción del video ahí van a poderse dar cuenta de cuál es más o menos una idea principalmente una idea del nombre de Digimon Recuerden que les dije que va a ser desde Omega Mon Merciful Mod hacia atrás. Puede ser un skin, puede ser un Digimon Potencia 13, 14, 15, 16, 17 y en sus evoluciones, ¿ok? Solamente cuentan los que están en el juego. No estoy sacándome ningún Digimon de la manga. Así que espero y, espero y puedan participar en ese sorteo. Les recuerdo que tienen hasta el 10 de mayo para enviarme los nombres, ¿vale? Y bueno, eso sería todo. Espero y disfruten el video y nos vemos.